Yo vengo de Ushuaia. Estoy estudiando Administración y soy de acá de Concordia. En la carrera de Licenciatura en Sistema. Y voy a estudiar Licenciatura en Sistemas. Desde de la secundaria tenía pensado venir a estudiar acá y contador, así que no fue tan difícil la decisión, digamos. Eh, un par de amigos me la recomendaron porque me gustaba el tema de Sistema y Computación y bueno. Me gustaba la carrera, así que como tengo mucha familia acá me vine a estudiar. Elegí Tecnicatura en Turismo. Estuve en la escuela y me gustó Turismo. Licenciatura en Turismo. Elegí esta carrera porque... Amo viajar. Yo pienso quedarme acá porque creo que más adelante Concordia va a ser un buen lugar para hacer turismo. La parte de lo que es Termas, y Zorraquín, todo ese lado. Yo iba allá así que vamos a ver con... qué sale. Bueno. Soy azafata y elegí turismo porque me gustan los idiomas y me gustaría poder planificar para el día de mañana poder trabajar en una aerolínea y poder serle de mayor utilidad posible. Soy de Chajarí. Soy de San Salvador, Entre Ríos. Vengo a inscribirme en la carrera de mecatrónica para estudiar un poco, para hacer algo con mi vida. Me elegí mecatrónica porque parece ser que tiene mucho futuro, un salir adelante mejor. Yo entré porque me gusta mucho la matemática, mucho la química. Mi tío trabaja en la facultad, es profesor y me mostró la facultad. Y me encantó, me enamoré, me gusta la planta piloto, todo. Eh, me siento cómodo por el apoyo de mi familia, más que nada, porque estuve estudiando antes en Santa Fe, por ejemplo, un año, y no me sentía cómodo porque fui solo y se me complicó mucho. sí Ya había estudiado afuera y no me fui muy bien, pues extrañaba a la familia un poco, pero acá me siento más cómodo. Ahora que estamos acá y este tipo introductorio que nos hacen, como que de a poquito vamos entrando en clima. Es algo que te sirve mucho, es muy linda la manera en la que se aprende y demás acá. Me siento confiado en que voy a llegar a hacer lo que quiero. Es lindo, qué sé yo, a mí me gusta venir. Acá me siento más cómodo.